El año 2019 será recordado tristemente por el año en el que se superó la barrera de las mil mujeres asesinadas por la lacra que es el terrorismo machista. 1029 son las mujeres asesinadas desde 2003 y el mes de julio será el más recordado tristemente por las 11 mujeres asesinadas por los 11 hombres machistas y asesinos. Por eso, desde Esquera Nietzsche, desde Izquierda Unida, gritamos alto y claro, ¡Solo sí! Sí. Era eso en aurrean parte actú. De camino a casa quiero ser libre Si es patriarcal no es justicia. Hermana nosotras te creemos. Mientras haya una mujer sometida no seré mujer libre. Mi vida tiene valor. Mi cuerpo no tiene precio. Sin ti soy yo. Para decir ni una menos hay que romper con el sistema que prostituye nuestras vidas y nuestros cuerpos. Feminismo Este La revolución será feminista o no será. Soy Lik by Dubai me revelo porque quiero seguir viva este 25 de noviembre, desde Esquerra Nietzsche, queda Unida, nos unimos al grito de ni una menos. Basta ya de violencias machistas que nos están matando. Por eso reclamamos a nuestras instituciones que actúen, que dediquen presupuestos y también que dediquen recursos a poner en marcha todas aquellas propuestas que están recogidas en nuestra legislación y que sin embargo no se están desarrollando. Por otra parte, celebramos una respuesta tan masiva por parte del movimiento eh, feminista porque sus luchas y sus victorias nos hacen avanzar en igualdad.